Mientras tanto nosotros vamos a seguir con los comentarios. Manuel, hay un tema que me, me resultó muy, pero muy interesante y es el, el, el tema que tocó en el, en el fin de semana mientras participaba del, del diálogo libre, del diario libre que cada fin de semana pues realizan y tienen una figura invitada. Y el, y el invitado este fin de semana pues, fue eh, Román Jaque. Román Jaque es el presidente de la Junta Central Electoral y en este conversatorio... Pues Román se refirió a que también se debe eh, eh, llevar a lo que es la mesa del diálogo nacional convocada por el presidente Luis Abinader y tocar estas 12 o 13 reformas que él entiende prudente que se deben llevar a cabo. Eh, hay hay eh, áreas, ¿verdad?, de la vida nacional que han sugerido temas eh, que se deben incluir porque este es un escenario perfecto para que de ahí salgan. Eh, por lo menos eh, soluciones, ¿verdad?, a los diferentes problemas que tiene la República Dominicana. Y uno de ellos es cuando él propone que lo que es la, la, el, el narcotráfico en los partidos políticos, la insertación, ¿verdad?, del narcotráfico o la penetración del narcotráfico en los partidos políticos. Él decía, el Román Jaque, que el problema de los partidos políticos está eh, cómo se insertan eh, ¿Cómo llegan los recursos a los partidos políticos del narcotráfico o de, de, o de actividades ilícitas? Él decía que está en las donaciones que reciben los partidos políticos del sector privado. Eso puede ser una vía o una manera de justificar... Eh, tal vez eh, el, el, el, el, tal vez la, la, la poca diligencia que ha hecho la Junta Central Electoral con respecto a esta situación. Es una percepción que yo tengo. Pero eso que plantea Román Jaque, le veo, tiene toda la lógica del mundo, porque este escenario, donde están representados todos los sectores y sobre todo los partidos políticos, la parte política, que es la que eh, tiene que ver, y es un actor principal dentro de lo que so, dentro de lo que son la, la, dentro de lo que es las elecciones, por ejemplo, y la elección de candidatos. Yo entiendo que este es el escenario, este debe ser el escenario para que eh, eh, se toque ese tema. Él decía, es un momento para buscar la vía, diseñar las estrategias de cómo blindar los partidos políticos de manera que se pueda hacer, no imposible, pero casi imposible, que puedan llegar recursos del narcotráfico al seno de los partidos políticos, por pues no una vía de evitar que el narcotráfico, pues... Eh, eh, tome fuerza en, en, en la República Dominicana. Yo creo que es prudente esa, esa observación que hace el presidente de la Junta Central Electoral de que este es un tema que debe ir a la mesa del diálogo nacional, porque es un tema sumamente importante y sobre todo en este momento donde el, las autoridades le han abierto la guerra eh, a narcotráfico en la República Dominicana. Una, una operación sin precedentes, Víctor, eh. la Operación Falcón con tantos implicados, y, y sobre todo involucrados del ámbito de la vida política. Eh, sí. de, precisamente lo que dice el señor Román Jaques de la ley, eh, de, de esta reforma, viene de la intención también de, ya expresada anteriormente por la Junta, y reitera su, su solicitud, de reformar la ley de partidos también, porque eso implicaría reformar de alguna u bueno, otra sí, forma todo, todo, eh, lo que él entiende es que todo lo que tiene que ver en el aspecto electoral y sobre todo en la parte de los partidos políticos él decía, hay que este, este es el momento, este es el escenario para que lleguen propuestas para que lleguen ideas, para que se debata y buscar la estrategia de cómo se puedan blindar los partidos políticos de manera, yo, yo no diría que fuera imposible, pero sí por lo menos evitar evitar eh, que penetren los recursos del narcotráfico yo diría dentro de que los partidos políticos. Inmediatamente se le pueden quitar a los partidos políticos ya los recursos que le da el Estado porque supuestamente eso desde el 96 creo que que se le da es para precisamente para evitar que eso. no le llegara dinero del narcotráfico y viendo viendo esto. Eso, y, y le aún, estamos dando dinero de más. Y aún así parece que no le es suficiente los los, los millones que le que da, le da la, que le da el, el, que que no le es el los Estado, que impuestos, correcto, que le da el Estado a los partidos políticos no le es suficiente y por eso se ven obligados o no obligados porque es una estrategia también del mismo narcotráfico eh, de, depositar recursos en los partidos políticos para entonces ir a cobrar. Pero no es para, para, para, favor para, buscar político, claro. para buscar los intereses, para claro. buscar los intereses ¿Cuáles son los intereses? Que yo quiero ser candidato a regidor, no, yo quiero ser regidor yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador Sí, porque no es candidato, es que ya es de ellos, claro, la diputación claro. entonces, y la regiduría. Yo creo que es correcto, yo creo que debe ser eh, eh, visto con buenos ojos esta propuesta que hace Román Jaque, presidente de la Junta Central Electoral y más en este momento claro. que está ese escenario perfecto diversos sectores de la vida nacional pues reunidos en un conversatorio en un diálogo nacional que esperamos nosotros y deseamos la semana pasada que esperemos que todos esto, eh, estos operativos que se están haciendo pues no lleguen al seno de este diálogo nacional y que pueda afectar Yo por un asunto político que al diálogo lleven también el tema de la de la afp y de la seguridad social, y que metan también ahora las ARS, los médicos, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque, Víctor, esa mesa de diálogo, pocas veces se ve en la historia. Ver reunidos a entes de la sociedad civil, Entonces, de la el, sociedad política. Y yo, hay que tratar, el, con el criterio y el concepto que se está manejando. Por eso digo que, ojalá, que todo esta, esto que está pasando en la vida en la República Dominicana con respecto a estos operativos y que afecta a, a, a personas que tú te imaginabas que eran inmaculados. O sea, que eso no se lleve al seno del diálogo nacional claro. y que eso no pueda afectar. Porque fíjate que aquí hay personas ligadas a actos ilícitos de todos los partidos de políticos. To, de todos, Entonces, claro. ahí están en la mesa todos los representantes de, de, de, de diferentes sectores. Todos, están todos, todos. todos permeados Entonces, que eso no llegue. Por, eh, ojalá y que así sea. Que no se lleven esos temas para evitar eh, que haya fricciones en el diálogo nacional.